Mira, eh, decía que la... hoy lunes aún no se, def... no se definen las boletas municipales y creo que esta va a ser una de las campañas más cortas, pero a la vez es la campaña que ha ayudado a que se recompongan fuerzas, aunque un poco... Distorsionado en el, en el principio, al final han tomado matices diferentes Y eso creo que ha creado la, el ambiente de entusiasmo para asistir a unas elecciones el próximo febrero Pero no, no, mira, tú dijiste algo que a mí me, me, me, me choca un poco Tú dijiste serán unas elecciones muy cortas pero, una campaña. Bueno, bueno, una campaña. Sí, la campaña, sí, sí, sí perdón. Pero pienso que son más cortas o van a ser más cortas para la fuerza del pueblo y, y, y ese equipo, ese, esa coalición de partidos. Sí. Y algunos incluso están pensando que eso es para darle Gabela a Miledis. ¿Cómo, ¿Cómo así? Lo están diciendo a la ¿Cómo gabela. Darle Gabela en el sentido de que ella está, ella está peleando ahora mismo prácticamente sola. Porque recién y acaba de salir el candidato Son los del únicos PM, que están conformados, pero a la vez no tienen. Esa conformación no está concreta, porque hay disgustos. Pero, es que pero es ya, hay, ya están los personajes. O lo que quiere decir que ya la gente puede comenzar a discriminar. Por esto claro, yo voy a claro. y por aquel no. O sea, eh, lo que te quiero decir es que el hecho de no salir el candidato de la Fuerza del Pueblo le da una ventaja a Miledis. Sí, porque eh, acuérdate que... La, la incidencia de Miledi la incidencia del candidato de la fuerza de pueblo es en la misma masa electoral porque hace, hace meses hace, eran, claro, en eran en ellos ya está definida, porque hace una hace, hace meses que se separaron o claro, sea que sí. si tú me dices no hace 10 años ya eso eso murió no no no, no. eso está de hecho hay gente en el PLD que va a votar por, por por Emanuel Trinidad, si es el candidato. Y hay gente de, la, de la, la, la fuerza del pueblo que se le va a hacer difícil marcar otra boleta que no sea la que tiene la estrella amarilla. Te lo digo ya. Es importante decir, Francia, sí. a propósito de tu tema que en, en esta parte, eso de, de, de los cortos de la, de la campaña, se lo debemos, si se quiere, a la propia ley. Sí. Eh, eh, poco o mucho se lo demos a la ley, sí, y es importante obviamente. porque antes duraban uno, uno o dos años haciendo campaña, sí. lo, los candidatos ya abrumaban a la gente, hartaban ah, a la gente. Lo, que ha, lo que ha procurado la ley es regular precisamente claro. los tiempos y los periodos de campaña, como los electorales. Precisamente hay un ingrediente que hoy vemos los candidatos que debieran de empezar a trabajar a partir de febrero, lo están haciendo desde ya. Hemos visto, y para lo cual, la Junta no ha hecho nada. Las vallas de Gonzalo están permanentes, y lo, y lo que suponemos es que deben estar retiradas. Claro. Y lo que debe existir son vallas de los candidatos municipales, municipales. Claro. obviamente que como la ley es una ley que no era la ley pero es una ley por, por lo menos para tenerla, surgió y ha hecho que todo esto se vaya como yo digo eh, entaponando al punto que la propia junta ha tenido que hacer uso de resoluciones de plazos y alargar esos plazos de hecho, lo que terminaba el viernes todavía tenemos oportunidad hoy a las 6 de la tarde, lunes. Vamos a escuchar una llamada. Buenos días. Saludos. Buen buenos días. días, profesor. Sí, buenos sí. días. ¿Cómo estamos? Estoy bien, de aquí de los bien. Eh, Francia, hermano. Dígame. Eh, te voy a decir ya sí. Nadie puede ahora mismo decir que está triunfalista aquí en Macorís la municipalidad. Yo entiendo que no. Sí, tiene se mueve en la base de la gente que lo conoce consigue, óyeme sí. consigue parte del pastel que mi está pensando es. que está que es que de ella así porque es. eso es mentira, yo le muchos ahí de la, la calle man. y lo que me dicen que yo no puedo hablar porque soy empleado están callados, así es oye entonces, por otro lado el desencanto que hay con respecto a la candidatura de Siqueo también, eso también va a fumar, fumar. Bueno. El chino que por otro lado también tiene una buena aceptación dentro de los maestros, dentro de todo. Eso es otra, otra parte. Otra cosa. quién? Aquí nadie puede decir que tiene municipalidad. Bajo ahí. cualquier circunstancia no es cierto que se gana. Aquí no se gana con cualquier cosa. Aquí, Así es. Aquí el, el que sepa trabajar, el que sepa moverse abajo, por ejemplo, en el caso de Trinidad, si Trinidad se abajo y sabe manejar la situación... Vamos a esperar que Trinidad decida entre las, entre las personas que ya ustedes saben, eh, como decía Trinidad, nosotros estamos en la boleta, estaríamos ayudando y apoyando a una gestión de Manuel Trinidad desde la sala capitular. Y creo que eso es importante. Y es lo que nos está dando es un panorama distinto al que se habían planificado los, el partido mayoritario. Cuántos votos eh, que se hace eco, la el periódico, manera. el periódico hoy. De Vamos hoy. a ver. Esta es esta es una actividad que realizara el candidato del partido de la Liberación Dominicana. ¿Dónde fue eso? En Santiago ayer. Yo estuve en Santiago, en Santiago y no lo vi No me di cuenta Miren, miren, miren la, la, la cantidad, la, la poca gente No hay entusiasmo ¿Eso Exactamente, eso es, es en Santiago Pero que Esa ese... es la entrada de Gonzalo a Exacto. Santiago ah, okay. Exacto, entonces eso indica Que probablemente bueno, eh, habrá que hacer un gran esfuerzo. Sí, pero hay un argumento y es el hecho de que estas no son las candidaturas No, no, no, no son es la, la candidatura la que van a las presidenciales. Pero de y alguna si, manera... Y pueden que esto le produzca agotamiento si no, ellos no, no. entienden. Sí, pero, miren, Aparte de que haya una Junta que ha debido de hacer cumplir una norma y no ha podido ser en concreto el árbitro que ha sido llamado. Right. La Junta precisamente ha tenido que tomar hoy las medidas que se le pidieron antes del 6 de octubre. Esa ambivalencia y esa, y esa actuación que más bien favorece a un sector es lo que le ha valido para que la gente y la población la tenga en un 37%. Es decir, que ha perdido efectividad y, y confianza en la credibilidad, un 37%. Cuando tú estás en esos niveles de credibilidad, es casi poner la barba en remojo y para no de, de, desdeñar la suerte de la democracia, hemos tenido que deponer ciertas armas y lo vemos bien que hoy asuma lo que con tanta anticipación se le pidió a la Junta y no lo hizo. Por eso es que hoy se le requiere de exigir de que debe dar pasos que vayan día a día cultivando, la confianza en la clase política, pero sobre todo en la población. Y yo creo que tenemos una gran oportunidad como ciudadanos de entender los proyectos políticos y darle en ese sentido la connotación que ha de aspirar todo ciudadano, toda democracia madura. Y es la de evaluar y de condicionar como votantes inclusive hasta nuestro hasta dentro de nuestro propio partido. El ciudadano tiene que tener con certeza de que lo que va a votar, por lo que va a votar, sea la persona idónea. Ya tenemos más que muestra suficiente de aquellos que nos representan actualmente y que hoy no han presentado eficiencia en su cumplimiento. Por lo tanto, debe ser un voto consciente y un voto, para que haya en la posteridad un cambio de convivencia democrática en la República Dominicana, pero producto de nuestra propia voluntad al votar por quienes consideremos las mejores opciones. Recuérdese que hay candidatos por ahí que vienen de sectores oscuros, que solamente tienen dinero. A eso, tome usted en cuenta... Más que por un picapollo, hágalo por conciencia porque es preferible tener correctamente gobernando a alguien que vernos un día por el picapollo y finalmente ser el dolor de cabeza para todo durante el periodo de gobierno bien, Bye. vámonos mis amigos, gracias a Francis por el comentario, sí. vámonos al whatsapp le mandé, a, eh, le mandé una foto a los lo muchachos ahí. bueno, eh, la vamos a leer de último Acércate para que la gente para hacerlo de nosotros somos vea eh, Inés, Inés, Agustina Tavares día por esta de profesionales faltan 15 días para el lechón y, man, y manjar y Con más a coquitos, bendiciones. Bendiciones. Así uh -huh. esperamos que nos mande el coquito. Luis Gabriel de la Yaguiza, ¿es en San Francisco. Luis Gabriel de Yaguiza, eh, vamos sí. a ver. Dele, muchachos, por favor. Tiene un símbolo de la obra. Ahí, ahí está, ¿A sí. que nos hemos acostumbrado a dejar a ver, todo para obra. Eso, para él. Él. Sí. eso, eso no es parte es de la cultura. Eso es parte de la, la, de la vida. Muy bien. Y de antigua, antigua ¿qué dice? A la falta de dinero, no sí. creo a, a Fiora Antigua, aquí hay muchísima gente bebiendo romo en los colmadones. Sí. A Aljiza Reynoso. Pero mira, esos mismos lo, lo gastan ahí, no van y compran la, la, la Exacto. Buenos días, le estamos haciendo un llamado a Alex Tías, eh, que el parque del Ensanche Duarte tiene mucho tiempo sin luz. Está totalmente oscuro el que está detrás de la clínica, ahí está. Y yo le he mandado esta fotografía, miren esto también. Igual que la de Gonzalo, eh, hay que hacerle una foto a las la vallas de Gonzalo. También hay vallas de Leonel Fernández que deben ser ¿A dónde está esa? todas esa va Camino a Santiago, pero Creo también que pasa hay, que esas vienen de, después porque quedaría pero, que hacerle la pero de allá para acá, pero entonces la ley tiene que ser para Bueno, todo, pero ¿no? que sí, la pues. apliquen porque eh, ya se le pidió. Debería bajarse esa y la y otra que hay también de, de, de allá para acá cuando uno viene de Santiago, uh -huh. que es de Gonzalo y una pequeña que hay de aquí para allá también de Gonzalo. Deberían desmontarse todas. Porque no es el tiempo de los congresistas ni de los presidentes. No es el tiempo. Y la Junta Central ahí sí tiene que aplicarse y hacer cumplir la ley. Ellos bueno. no, están en no están en campaña. La campaña para Yanomé está abierta. Bueno, mis amigos, nosotros hemos llegado al final de su programa de mañana. Sí. Así es que mañana, desde las 7, estaremos de vuelta con ustedes en otro programa de mañana. Va a ser un feliz resto del día.